Eh, hola, me presento, soy Rosa Cano, Product Manager y consultora especialista del sector Tech y esta tarde intentaré acompañaros en tres interesantes eventos que tenemos por delante. Vale, esta primera entrevista trata de evolución en el proceso de producto de, de OnTrack y cómo han pasado de 5 a 50 personas. Eh, bueno, comentar un poco que la duración de, de la ponencia van a ser 35-40 minutos y que decajaremos los últimos 5-10 o ¿vale? para contestar vuestras dudas y, y nada, que podéis escribirlo y utilizar el chat general para, para lo que necesitéis y yo creo que ya sin más eh, voy a ir presentando un poco a a los compañeros que han venido a hacer la ponencia. Tengo a mi lado a Ramón Andrino, a Yende López y en breve aparece Rafael Dornat, ¿vale? Compañeros del área de desarrollo de productos de OnTrack. Eh, pero yo creo que antes de presentarles como se merecen, le voy a pedir a Ramón a ver si, si se animan estos primeros 60 segundos como máximo, ¿vale? A que nos haga este, bueno. ese pitch de qué es OnTrack. Eh, bueno, a ver... Eh... OnTrack es una, una startup que tiene ya casi cuatro años en el sector de la logística. Lo que hacemos es poner en contacto a empresas que quieren mover mercancía paletizada, así que se den palet con transportistas que tienen espacio en, en sus camiones. O bien el camión completo, o bien una parte del camión y tal. Entonces ahí hacemos ese match y ahí tenemos un marketplace de, de transporte, tanto en regional como en un poco más larga distancia. Bueno, pues te ha ganado la presentación, yo creo que se ha entendido muy <ríe> <Vale>. bien. <risa> vale, Ra Ramón Andrío es, es director de equipos de desarrollo de producto, ¿vale? eh, actualmente director de Product Manager o Ontrack, pero ha desarrollado uh -huh. este mismo cargo en filiales, en Telefónica, ha sido emprendedor ¿no? y ha participado en diversas startups, ¿no? haciendo crecer ¿no? y en cargos relacionados con productos como la nevera roja ¿no? y, y también eres formador ¿no? de, de Product Managers. Eh, sí, la verdad es que ya eh, bastante tiempo aquí relacionado con el producto y bastante tiempo en startups. A mí es la parte que más me gusta, es como la más interesante, donde más, te, donde más movimiento hay y yo mejor me lo paso. Y eso, pues he pasado por la nevera roja, he pasado por Telefónica también y luego hicimos un spin-off por la Telefónica. Eh, pero intentamos hacer una, una especie de Airbnb para plazas de garaje eh, que luego tuvo más fricción de la esperada y ahora en OnTrack que llevo como casi tres años, eh, pues haciendo producto también de Product Manager, o, entonces, y bien, todo mi, todo mi desarrollo siempre muy relacionado con producto. Pues nada, bienvenido Ramón y nada, gracias por aceptar la invitación. Eh, es la primera muchas vez ¿no? que vienes a la Open Expo, ¿no? Sí, es la primera vez, así que nada, muchas gracias por invitarnos y por contar con nosotros. ¿no? Eh, sí. Encantado de estar aquí. Fenomenal. Bueno, pues ahora pasamos a Allende López, ¿vale? Que es diseñadora senior de producto y antes de llegar a la familia de Ontraca ha trabajado en los equipos de diseño de otras compañías como el Santander y en agencias de comunicación, yo por lo que he estado mirando. Bienvenida, Allende. Eh, no sé, cuéntanos eh, qué pensaste cuando te llamaron para diseñar en una empresa relacionada con logística. Pues bueno, a ver, al principio es un sector del que no tienes mucho conocimiento, es algo nuevo y te causa un poco de, de respeto. Pero luego es verdad que al final desde mi función y visión de, de producto, o sea, siempre trabajamos con un proceso que se adapta a cualquier tipo de sector. Entonces realmente, aunque al principio es algo como no tengo conocimiento, eh, gracias a, normalmente al proceso que haces, es, es muy fácil eh, meterte de lleno en un sector que no conoces porque al final siempre tienes que investigar, siempre tienes que, que conocer muy bien eh, tus usuarios en cualquier sector. Entonces al final pues tampoco es, al principio es como algo muy apabullante, pero luego al final tampoco es, es para tanto, te integras enseguida. Pues nada, seguro que ahora ves las áreas de servicio de otra manera cada vez que, cada sí. vez que te paras. sí. Bueno, bienvenida. Eh, okay. Ahora me gustaría presentaros a Rafael Dornat, el Senior Product Manager con una amplia experiencia en transformación digital, Product Manager, UX y hasta como emprendedor. No sé, cuéntanos algo más de ti, Rafael. <risa> Hola, Rosa. Eh, pues mira, que puedo contar yo que que me ha llegado, ha llegado aquí en la, en la familia track <ríe> como me hablabas antes. Eh, no, mira, yo antes eh, pues soy francés, eh, pasé, hice parte de mi carrera en Francia y luego pasé unos cuatro años trabajando también en Chile en el, en el mundo del viaje, más que nada, en producto también. Y, y lo que me ha llevado aquí es como um, tal vez una mezcla de razones personales por volver a Europa primero y segundo algo que me ha llamado bastante la atención dentro de todos los procesos que tenía eh, y que para mí marcaba la diferencia con OnTrack es que un poco lo que ha dicho Allende, primero creo que es una industria que no miramos mucho pero que es muy importante para nuestro consumo en general y también para su impacto en el medio ambiente y al final hay muchísimas cosas creo por optimizar aquí y el segundo es que creo que dentro de todo eh, OnTrack tiene una cultura producto bastante bien, bastante más avanzada vamos a decir que muchas empresas y eso la verdad que me llamó mucha atención y, y me hizo eh, aceptar esta oferta más que otra. Ya, yeah. está pasando mucho, yo creo que en este mundo de producto, que elegimos más los proyectos y las empresas que, que no los grandes nombres. Bueno, pues yo creo que podíamos seguir un poco por ahí. Eh, algo más, eh, contar algo más sobre vuestro equipo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el motivo? Por el contract decidió apostar por tener un equipo de producto, ¿no? ¿Cómo sois? Cómo, ¿Cuántos estáis en el equipo? Contarnos algo del equipo. <risa> eh, bueno, contract tiene equipo de producto prácticamente... Una práctica, desde el principio entonces, cuando uno de los fundadores de OnTrack es eh, Javi Cibano que es eh, CPO, o sea que desde muy al principio sabían que querían poner producto yo creo que está relacionado con esto de, de que es el sector de la logística que no es eh, que no es un sector sencillo y que además es muy tradicional entonces la idea es que, que introduciendo producto, introduciendo mejoras tecnológicas, hay muchos procesos y muchas cosas que eh, se pueden optimizar y entonces ahí hacer que funcione mejor. Entonces, desde el principio tenía muy claro que tenía que entrar al producto y que, y que se tenía que trabajar de forma lean y que se tenían que probar bastantes cosas porque es un campo muy complejo y es la forma más fácil de empezar a, a hacer eh, disrupción ahí. Entonces, eh, y lo que había al principio, el equipo el equipo era, pues, Javi, que es CPO y un Product designer Y luego ha ido creciendo hasta ahora lo que solo sería, eh, en lo que serían entre product managers y product designers. Hasta ahora somos eh, tres product managers, tres product designers. Eh, tenemos una parte del equipo que, llamaría, que llamamos eh, data product, que también uh -huh. somos, y ya si lo miras más amplio, está toda la parte de desarrollo. Y nosotros intentamos, lo llamamos product engineer, como que todo el mundo participe en la parte de solución y que todo el mundo esté ahí, ahí integrado. Entonces, estaba muy claro desde el principio que tendríamos esa filosofía de, de tener producto. Dentro de la empresa, ¿sabes? Pues no. de que sea como el principal motor. Muy innovador el, el, el concepto, uh -huh. tanto en el arranque. Eh, no sé, yo creo que, que podríamos hablar un poquito más de, del propio producto, ¿no? que nos contéis un poco más ese uh -huh. proceso de desarrollo, vuestro modelo de negocio, no sé, un poco más de, de vuestro cliente. A ver, contarnos algo. Yo te, te puedo contar un poco aquí. Yo creo que para entender un poco cómo funcionamos, lo interesante es de empezar con eh, qué ha llevado esta idea y eh, los problemas que habían identificado los confundadores. Y la primera cosa es que cuando miras un poco el mercado, la, la industria del, del, eh, del transporte, te das cuenta que la oferta, es decir, los transportistas, es, es muy fragmentada. Hay muchos transportistas in, uh, autónomos o pequeños, de pequeñas empresas y eso lleva mucha muchas ineficiencias en ciertas cosas, dentro de lo cual hay una que es los kilómetros en vacío, que hay muchísimos kilómetros en vacío en el mundo del transporte y eso un poco eran los problemas que, que, que hizo, creo, Nacer, uh, Nacer uh, On Truck. Mm -hmm. Ramón, que tiene más tiempo que yo aquí, pues corregirme en cualquier momento si sí. <risa> sí, sí lo piensas. No, no, no, por no es por ahí. Eso y que es un, casi un 8% del PIB. Es que Correcto. De un sector pequeño. Teniendo eso en mente, al final lo que hicieron es decir, bueno, vamos a crear una marketplace que al final nos permite concentrar de un lado la oferta, de otro lado la demanda. Y por concentrar la demanda, eso nos permite al final a con conectar clientes que nunca se hubiesen hablado de test y. Al final, agrupando pedidos de clientes que nunca se hubiesen um, eh, hablando antes eh, y utilizando un algoritmo, una capa de tecnología que tenemos para optimizar las cargas y las rutas de, de, de estos pedidos, pues, nos permite al final de dar mejores rutas a nuestros transportistas, hacerles bajar sus costes de, en cuanto a mantención a camión, a, a, a gasolina, etcétera. Y, por otro lado, nosotros podemos ofrecer un precio más atractivo para nuestros shippers, nuestros uh, expedidores. O sea, es un poco de aquí que, que, que salió todo. Y luego, poco a poco, empezamos a crear nuevas capas, capas de servicio, capas de tecnología para eficientar toda la, la operativa, etc. Pero eso un poco fue el, partido, el punto de, de partida. Rafael, entonces, eh, ¿vuestros clientes son vuestros transportistas, no? ¿O tenéis otros segmentos de clientes? Pues tenemos dos, en realidad. Tenemos como más una marketplace: tenemos de un lado los transportistas y de vale. otro lado los expedidores. Entonces. Vale. Eh, eh, los dos son súper importantes para nosotros porque si no no hay no hay, uh, equilibrio en, en esta marketplace y eh, luego obviamente tú tienes distintos categorías de, de distintas categorías de transportistas de la autónomos a tal vez flotas un poquito más grandes y por otro parte en la parte de los expedidores eh, tú puedes tener uh, clientes vamos a decir expedidores más directos como un productores o un retailers tipo alcampo o por en gumbel con quien trabajamos eh, o también eh, empresas de, de, de logística que, que contienen directamente le, para quien trabajamos para ayudarles a mejorar su servicio para sus clientes finales. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? El concepto marketplace sí. que nos tiene que quedar ya calado en la cabeza, ¿no? Y, y, esos, y esos distintos, esos dos lados, ¿no? De, de, la, de la ecuación. Claro. Eh, un, y en el... un punto, un punto sí. interesante... Rosa, es eh, claro, porque puede sonar ahí como marketplace en plan, pues como podría ser un eh, Uber, o pero el punto interesante aquí es que nosotros no generamos nuevo supply dentro del marketplace. Lo que pasa es que en general las empresas de transporte ya son autónomas por sí mismas. O sea, ya trabajan, ya, ya trabajan en este modelo. Lo único que hacemos aquí es generar más valor al agrupar eh, las cargas y poder hacer esto de, de, de mejorar los costes y mejorar también eh, eh, las ineficiencias. Entonces, pero pero no estás en este en este modelo de crear más, más más supply, por así decirlo, y meter transportistas en el mercado. Con lo cual también tienes esa parte la que es más justa, nosotros lo que estamos es ayudando a ese sector del transporte, a los transportistas que, que siempre han sido un poco más... Bueno, hasta ahora, ahora con el, con el COVID, sí se ha entendido no todo el valor que aportan, pero nunca se les ha dado esa relevancia. Entonces también hay un punto bastante clave que es, ese tratamiento, esa especificidad de los transportistas. Bueno, pues yo creo que teniendo un poco más claro vuestro negocio ¿no? y un poco qué es Ontrack, track, podríamos hablar un poco más quizás de, de vuestro equipo, ¿no? Eh, de vuestro equipo también en el contexto de la cultura de vuestra compañía y de vuestro sector. Eh, no sé si podemos con, nos podéis contar un poco más de cómo desarrollas ese producto, cómo es vuestra relación de, de vuestro departamento o área de producto con el resto de la compañía y eso cómo fijáis vuestros objetivos, eh, en el fondo cuál es vuestro proceso de de trabajo. Eh, bueno, si queréis puedo. Sí. Eh, pues mira, nosotros, o sea, el equipo de, o sea, lo que es el equipo de producto, nosotros como han comentado antes también Ramón, eh, seríamos los, serían los product managers, los product designers, pero también eh, englobamos aquí al equipo de desarrollo a, y al equipo de, de data. Entonces nosotros así eh, con ellos eh, tenemos una relación muy cercana de día a día porque al final nosotros en, trabajamos en una manera que se llama squad, una forma de, de montar los equipos, entonces siempre hay representación de cada uno de estos departamentos dentro de, de, de nuestro equipo, de uno de los squads. Y luego con el resto de las áreas de la compañía, pues lo que tenemos es una relación muy, muy cercana también porque... Al final es una, o sea, al final cuando desarrollas producto necesitas tener mucha cercanía con el resto de, pues con la gente de atención al cliente o con la gente de, de flota para ver un poco, para entender los problemas que hay o, o, y a tus usuarios también. Luego también está a la hora de poner los objetivos, esta, estaría más la parte de la relación con negocio, que yo creo que ahí mis compañeros te pueden dar un poquito más de visión. Sí, no sé, esos objetivos es verdad que, que últimamente pues, eh, esa, esa alineación ¿no? de toda la empresa con unos mismos objetivos está, está cada vez más, más de moda, está, hay muchas metodologías nuevas, no sé, ahí sí, sí hay mucha cultura de entender un poco los objetivos de toda la empresa y vosotros ayudáis, es, es, es diferente tener un área de producto y, y, es y para una empresa que quiere alinear un poco ese sentir de la compañía para, para todo el resto de áreas. Ramón, ¿tú quieres eso? Bueno, sí, nosotros con lo que eh, trabajamos es con, con Nokia, ¿no? Objectives and Key Result ahora. Uh -huh. Y entonces en ese nivel, en ciclos de tres meses, pues planteamos objetivos eh, para producto que influyan a toda la compañía. Entonces, pues eh, más o menos cada tres meses eh, los equipos se dedican aparte de su labor habitual de, de, de estar recogiendo feedback y desarrollo de producto, pues a recoger un feedback un poco más eh, general y más de visión de por dónde vamos a ir o cuáles son los problemas eh, que están teniendo los otros, eh, las otras partes del negocio o también nuestro, directamente nuestros clientes, y Y con eso fijamos eh, fijamos los objetivos para un quarter, que intentamos que sean eh, bastante transversales, o sea, en el sentido de, eh, pues hay, tenemos... Ya, lo, ya llevamos, diría, como un poco más de un año trabajando con esto, entonces llevamos unos cuantos ciclos, llevaremos como seis ciclos o tal, entonces ya tenemos algunas dinámicas bien aprendidas. En plan, juntarnos con nuestros general managers o los stakeholders principales de cada uno de estos squads, ¿sabes? En plan, si, si eres el squad de zippers, pues te tienes que juntar con el equipo Sales, te tienes que juntar con el CSO y tienes que recoger ahí su feedback. Con eso nosotros generamos unos objetivos que pasan por el C-Level uh -huh. y se ajustan a los objetivos de compañía. Y entonces nos devuelven, oye, pues mira, de estos objetivos esto tiene mucho sentido, esto quizás eh, no habría que invertir tanto y esto mejor lo vamos a dejar pausado ahora. y Igual había esto que, no, que parece que no habéis tenido en cuenta. Entonces tenemos ahí una pequeña conversación y ya pasamos a hacer lo que serían Key Results. ¿vale? Los objetivos serían más visión y misión que tenemos y los Key Results ya más. Vale, pero en estos tres meses en concreto, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a medir? O sea, ¿vamos a mejorar la conversión de nuestra web en un 5% para este tipo de clientes? Vale, perfecto. Bueno, pues eh, entonces ya eso lo bajamos más y ahí tenemos una un, un, pues como unas directrices, un set de trabajo para trabajar los próximos tres meses, en, que es bastante relevante en esto de que tengamos equipos como que, que todo el squad esté incorporado, que tengamos eh, eh, product engineers para darle cierta autonomía a los equipos. Pues si los objetivos están bastante claros y bien alineados con la compañía, entonces puede ser bastante autónomo, porque por un lado sabes lo que tienes que hacer, pero por otro lado cuando te vayas a hablar con eh, la persona correspondiente del equipo de flota, más o menos va a tener un objetivo parecido. Entonces no vas a tener que tener ahí, oye, es que yo estoy haciendo esto, pues yo estoy haciendo esto totalmente diferente y tiene... No porque si ya vienen alineados, pues ya a partir de ahí. Entonces, eso lo hacemos en ciclos de tres meses para fijar un poco la visión y hacia dónde vamos. Es cierto que después a veces puede que suceda algo entre medias y desprioricemos algo, lo que sea, pero en general son dentro de esos tres meses son bastante eh, estables porque ya tenemos cierta, eh, pues, hombre, cierta soltura haciéndolo, ¿sabes? Hemos, hemos cogido todo el mundo, comprende lo que estamos haciendo y en qué ciclos nos movemos y eso. Luego, por debajo de eso, hay otro, como otro nivel que ya es trabajar en las soluciones más concreto, que ahí también tenemos algún proceso, eh, que no sé, quizás lo podéis explicar un poco, Rafa, o, ¿eh? Con Sobre la aplicación. El, el que, general. Sí, sí. sí. sí. Creo que la, la idea interesante debajo de los key results es que estamos hablando siempre de outcome. O sea, una diferencia de una roadmap en la cual te voy a decir, voy a hacer este feature y luego este muy enfocado en, en entregable. Pues, aquí realmente eh, durante un cuarto de hora decimos, bueno, tengo en efecto que aumentar 10% esta mi conversion rate sobre esta parte. Entonces, ahí la, lo, lo interesante en la, en la ejecución y, pues, lo podemos completar ahí en DEA, que de hecho es eh, con quien eh, trabajamos eh, los roles de, de product designers muy, muy involucrados en eso, es que eh, a identificar como este, este resultado que queremos conseguir, pues, empezamos a analizar, etcétera, dónde hay fuentes de mejora, dónde hay oportunidades de mejora y qué potencial impacto pueden tener estas mejoras. Y, entonces, tenemos toda una fase, vamos a decir, lo que llamamos de understanding o discovery para entender exactamente dónde están las oportunidades, cuáles son los problemas que tenemos que resolver, etcétera. En lo cual, aquí, project management y project design intera muchísimo. Y, también, la parte de engineer eh, puede, puede, puede estar involucrado. Y luego aquí eh, la, el equipo en general puede coger una cierta autonomía, autonomía en eh, ya empezar a trabajar y tirar sobre las, las soluciones. Y entonces, implementar soluciones, hacer un diverge con el, el conjunto del equipo, tal vez de repente entre equipo cuando es necesario. Y ir ahí a empezar a, empezando a implementar poco a poco y luego medir los resultados de que tenemos y iterar eh, estas cosas. Lo que nos evita ya hacer un plan que al final nunca tenemos, pero poder aprender de forma iterativa y continua a lo largo del cuartel para lograr nuestro objetivo. No sé si tú ahí, en D te falta una parte sobre más de del labor del Project Designer también en el entendimiento, toda esta parte. Sí, o sea, bueno, comentar o por añadir que, o sea, nosotros con el proceso que trabajamos en, en producto tiene ocho fases. Eh, pues si queréis o sea, por detallarlos un poco, la primera sería la fase de, como ha dicho Rafa de entendimiento, que es aquí donde haces mucha investigación, mucho research porque tienes que entender muy bien de dónde viene el problema, porque a veces te pueden decir que, ten, o que cuando te quieren proponer un objetivo de reducir algo o aumentar una métrica, tienes que entender muy bien eh, qué hay detrás de ello, entonces esta es una de las fases más importantes donde dedicamos mucho tiempo a a, pues a ver eh, todo lo relacionado que, que haya con, pues con ese topic que, que queremos, eh, en el que queremos trabajar. Luego tendríamos una fase de Divert, que esta es la fase en la que una vez que tenemos todo el conocimiento sobre, sobre el problema, Empezamos a ver con todo el equipo cómo podríamos solucionar las diferentes opciones que hay, eh, eh, todo en base a, pues también a, a, a, tim a timings o a, a dificultad. Entonces ahí se empiezan a valorar todas las posibles soluciones que podríamos tener dentro de, de, para, para poder darle una respuesta a ese problema. Y luego ya pasaríamos a una fase de, de design que aquí, es donde más con el Product Manager eh, y el Product Designer y también normalmente el Engineer Lead, pues deciden un poco, pues en base a los recursos del equipo, en base al tiempo que hay y todo, pues un poco el, sería un poco el scope de la solución, como sobre todo trabajamos mucho con, mi, con mínimos viables, o sea, una solución, algo mínimo que aporte valor y que solucione el problema y luego vamos construyendo sobre eso, porque al final eh, fasear eh, es algo muy, muy importante en el proceso que, que tenemos. Una vez que está decidido eso, pasaríamos a una fase de prototipado, de diseño, que lo que hace es eh, pues, desarrollar la solución de manera visual o en la manera que sea, porque también puede ser un diseño de un servicio, o se haces como un pequeño prototipo para poder testearlo con los usuarios y validarlo, y ya una vez que tienes eso y haces el test, como he comentado, pues de ahí ya ves que funciona, que no iteras, y una, la otra fase, la siguiente fase, sería lanzarlo, y mientras antes de lanzar hay que establecer métricas, pues, para que luego poder hacer un seguimiento, ver qué falla, qué no, eh, poder construir sobre ello, y, y ya una vez que eso que está lanzado y se mide, pues ya empiezas a hacer un seguimiento y en base a eso pues ya se va tomando decisiones de si hay que seguir en ese camino, si hay que iterarlo o, o si hay que hacer algún tipo de, de modificación. Uh -huh. o sea, sería un poco el proceso con el que trabajamos nosotros. Bueno, pues yo creo que es muy interesante. Realmente esto de los ciclos cortos, ¿no? Como que suena, suena muy ágil, como introducíais al, al principio. No sé aquí si sí podemos seguir aquí ampliando alguna de las fases porque habéis contado un montón de cosas muy interesantes. Yo no he querido, no he querido, no he querido interrumpir, pero es verdad que... Que esos procesos un poco que son ágiles, eh, ¿trabajáis con Scrum un poco con el equipo de desarrollo? no ¿Cómo, cómo hacéis ese, ese trabajo conjunto con ellos? Porque de pasar a un producto mínimo viable, ¿no? Al final hay que utilizar ciertas metodologías, hay que, hay que pasar en ciclos, ¿no? No sé, ¿cómo, ¿cómo trabajáis con ellos esa parte del desarrollo? Eh... Sí, o sea, en general sí que es Scrum. Todos los, eh, los squads trabajan en Scrum. De hecho, esto así contado parece que es mucho. En realidad tienes como un nivel más de visión y luego un nivel de hacer las soluciones. Y luego eso en el día a día se encaja en ritmos de una semana. Nosotros trabajamos en sprint de una semana en el que la intención es lanzar todas las semanas alguna cosa. Entonces ahí hay como que... Es cierto que ahí surge cierta fricción en, oye, pues si yo tengo que hacer, ¿no? Como he dicho, si tengo un proceso de ocho pasos y es que la semana tiene cinco días, decir entonces, claro entonces, según el problema, pues tienes más o menos contexto, haces más o menos donde están eh, igual hay parte de, igual a, a, tienes bastante contexto ya y entonces lo que intentas es lanzar rápido y medir o lo que sea, y entonces o a lo mejor llevas varias partes de la solución a la vez y entonces alguna parte está en el proceso de construcción otra parte está en el, en el proceso donde están y tal, pero al final sigue la idea de encajar eso en una semana. Nosotros en esa semana tenemos, pues, evidentemente una grooming semanal con todo el equipo sobre qué vamos a hacer y una planning que cada vez más, encima ahora con, con al, al irnos todos en remoto, se ha convertido, en general, yo creo que todos o casi todos los equipos ya lo hacen eh, en asíncrono. Entonces, al final ahí reducimos un poco el tiempo de ceremonias ¿sabes? y y eso, con la intención de que lancemos todas las semanas, aunque sea algo eh, pequeño, pero que aporte suficiente valor. Porque de ahí también sacas información. ¿sabes? Entonces, es cierto que esa parte, tanto encajar todo ese proceso en sprint de una semana, como esta parte de que lanzamos cosas pequeñas y entonces los equipos de operación esta, reciben cosas pequeñas y ahí ha habido que entrenarlos un poco porque, porque como que para ellos es, Oye, pero es que no lo has hecho entero. ¿Sabes? Que solo has hecho esto y yo esperaba, ¿sabes? Has hecho hasta aquí y yo esperaba que me pasase todo esto. Y es como, ya, pero en varios, ya vas a ver como en tres, en tres semanas vas a tener todo lo que tú esperas y ahora, hoy ya, tu trabajo es más fácil que ayer. ¿Sabes? Entonces, ahí también había que hacer un proceso como más de educación, de... de o sea, yo no diría que esto, el día uno, trabajábamos así. Ha sido siempre está evolucionando y, y vamos ahí eh, enganchando cosas, tanto dentro del equipo de, de producto, como, como esto se expande al resto de la compañía y lo van entendiendo. Vale. Todos esos experimentos, es que leo por aquí en el, en el chat alguna pre pregunta, eh, todos esos experimentos entiendo que, que no tienen por qué ir a la estrategia de una nueva release. ¿no? A muchos experimentos o esas entregas de valor eh, a lo mejor ni siquiera, ni siquiera llegan a producción, son algo más local o, o realmente esto que nos estáis contando sí que son pequeñas partes que se integran directamente en el productivo, en, al final en vuestra plataforma. Pues, sí, en general, eh, diría que es lo que el último que has dicho. Ahora es cierto que de repente eh, la mejora no tiene que venir solamente de, de parte de tecnología, pero también de cómo nos organizamos mejor en interno, entonces podemos impactar procesos o cosas más pequeñas que ya nos permiten tener como impacto real sobre lo, lo, sobre lo deseado. Entonces, diría que obviamente la, la idea, siendo equipo producto de tecnología, es eh, poder ajustar, con el mínimo coste posible para aportar valor, pero si de repente hay cosas que pasan por cosas que no estén relacionadas a, a, a la plataforma misma, pues mejor porque más económico. Claro, entonces sí que es, es un proceso de integración continua, vamos, lo que estáis contando, directamente sale a producción lo que, lo que vais haciendo eh, semanalmente. Correcto, sí. No, no es exactamente una relación continua, en el sentido de que según lo subes se integra, sino aquí hay que hacer la release, pero sí. Claro, con esto, una parte que hay que tener en cuenta es no como no enamorarte mucho de lo que estás haciendo, porque si lanzas muchas cosas, muchas cosas no van a funcionar. Porque el objetivo no es tanto lanzarlos para que se queden, sino lanzarlos para aprender. Por ejemplo, ahora, ¿no? Allende teníamos esta cosa de, oye, estamos acabando el ciclo. Y en este ciclo habíamos empezado una parte nueva, como más de larga distancia, y entonces para los equipos que trabajan en larga distancia, les hemos, hemos estado lanzando una serie de cosas muy, muy rápido para, eh, pues, un poco para aprender nosotros y para ir mejorando su, su forma de trabajar. Entonces, claro. Pues yo qué sé, sí, habremos hecho, habremos, hemos cambiado una interfaz entera y tal, y ahora sabemos cosas que funcionan, pero también sabemos muchas cosas que están ahí que no funcionan y que ahora tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a limpiarlo y quitar y decir, oye, pues es que el camino no era por aquí, por ejemplo, sí. ¿no? y, y entonces hay que echarle un ratillo. Porque tanto a los equipos que lo han desarrollado, de repente quitar cosas, pues bueno, pero ya a los equipos que lo están usando, que le quites algo, cuando dices, ya. ¿qué parte es lo que no usas? No, yo uso todo. Las métricas me dicen que no. Ya, ahí Ramón, es, es interesante también que que habléis un poco de los procesos de calidad, porque es verdad que muchas veces eh, es complicado cuanto más ágil ¿no? son los procesos un poco de, de la empresa y más cercanos están al cliente, más difícil es, es tener un departamento específico de CUA o, o un poco que, que la calidad no esté soportada por todos. No sé si ahí queréis contarnos algo de, de cómo integráis vosotros ese proceso. Eh, bueno, nosotros tenemos un departamento de, o sea, tenemos un departamento de QA de que lo que pasa que se encarga, o sea, se encarga más a grandes rasgos como de, de todos los, de, todos los como de, de procesos o de testear un poco más a grande nivel. Nosotros dentro de los equipos lo que hacemos relacionado con esto es cada vez que se acaba de desarrollar algo siempre o sea, siempre que lo necesite porque hay a veces que no, no es necesario y no necesita ese nivel de testeo, pero siempre que se necesite lo que se hace es desarrollar eh, un, un test nosotros nos creamos eh, una plantilla con todos los casos posibles que hay que testear eh, y eso se testea entre to casi todos los miembros del equipo que, que tengan implicación y luego aparte también eh, el Product Designer eh, tiene la labor de, de lo que son también, porque muchas veces es funcional, pero luego también la calidad es muchas veces el tema de la interacción o del visual, entonces como que pasa un doble, un doble test no siempre, es necesario hacer a lo mejor un test de funcionalidad y es a lo mejor implementar un, un botón pero si es un proceso entero donde tiene que, tienen que suceder muchas cosas y donde un usuario tiene que interactuar varias veces, sí que siempre se testea esto antes de, de lanzarlo a, a de subirlo a producción. Y que algo creo que importante también en, en OnTrack es que eh, realmente cuando hablamos de Product Engineer es que porque esperamos más de, de ellos que solamente desarrollar y parte entre Muchas otras cosas es, es realmente ser responsable también por el, el entregable, y no es que haya otra empresa en la cual eventualmente sea de diseño o un product owner o algo así se pone mucho más en la parte de revisar eso. Pero eh, aquí realmente eh, un, project, o sea, un project engineer tiene que estar seguro que lo que está entregado ya está testeado súper bien y es su propio cua. Y si tiene dudas, lo que puede pasar pues que le vende la mano, sea con el project designer o el project manager, pero pero es el responsable de eso, es el contable para eso. Eh, son algunas de las cosas que nos habéis contado, no sé si esta, pueden ser... Eh... Las mayores dificultades o, o los mayores retos que os encontráis un poco a la hora de trabajar con estos equipos de desarrollo. El nivel de autogestión auto podría ser, no lo sé. Si tu, considera, tu pregunta es si consideramos que eso es un, una fricción a, ahora en un en, en que dentro del proceso de desarrollo, ¿cuál es el mayor reto que, que os enfrentáis ¿no? o sea, a la hora de, de trabajar con los equipos de desarrollo? Ramón, no sé si es como Ramón, vale, Ramón. <risa> eh, no, no, a ver, es que yo creo que cada, cada squad tiene un poco sus, uh, sus propias uh, dificultades, dependiendo un poco de, de, del equipo que tienes, pero. Eh, diría que el tema de la independencia que mencionaba usted al principio creo que no eh, justamente eh, por dar todo este accountability eh, realmente están los desarrolladores están muy involucrados y van muy arriba en el producto entonces eso creo que es realmente una un punto fuerte de la cultura producto que, que tenemos en Ontrack eh, diría que tal vez lo más complicado eh, la hablamos con Ramón varias veces, uh -huh. pero es que de repente tú tiendes a querer eh, construir un poco de más eh, para llegar un poco a la solución un poco mejor, un poco más perfecta. Y al final terminas eh, sin entregar y sin, uh, y, uh, y sin aprender, uh, aprender dos semanas más tardes cuando que algo va a fallar, cuando lo hubieses podido aprender dos semanas antes. Y eso es el desafío creo que, que pues, todos tenemos y que de repente, dependiendo de, de desarrollador, o, Project Manager o del Project Designer, pues tendemos a, a, a no uh, dividir suficiente. Me encanta que hayas dicho esto porque, porque, fíjate, vosotros nos habláis de semanas. Cuando realmente yo, yo que trabajo en consultoría me di cuenta de que es muy difícil que alguien me hable de que una empresa te hable de aprendizajes en semanas. Es, es vosotros, sois muy ágiles, es un ejemplo de agilidad lo que estamos escuchando hoy. Y, y realmente, eso sí que lo, lo tenéis en cuenta, no, no es tan común o sea, eh, ser autoexigente con, diciendo que eh, quieres aprender en menos de dos semanas semanas es, es tenéis unos unos altos ratios de calidad interna a la hora de, de, de desarrollo de producto bueno ese es mi punto de vista aquí hablando con vosotros pero por lo menos lo quería compartir ¿eh? semanas me, ha, me parece, me parece sí, muy sí. interesante ¿eh? pero bueno así, hablando así. ha habido que ha habido que ir a este ese proceso pero, otra cosa interesante de la pregunta es que es sobre dónde surgen fricciones o cómo es no es directamente relacionada quizás con el proceso de producto o con Lean, pero es como hemos tenido que aprender a, a contratar de acuerdo a esta cultura. Uh -huh. Nosotros hemos tenido ingenieros muy buenos, pero que en realidad, o sea, pero eran muy buenos, pero que en track no no iban a dar, eh, no, no daban el, eh, su máximo, porque nosotros no queríamos que fueses tan bueno quizás desarrollando, pero sí que tuvieses ese eh, interés o esa capacidad de irte a hablar con negocio o de saber que, que estamos lanzando algo más para aprender que para que para tener por ahora, entre que no sabemos si esto funciona o no, un código muy bueno. Entonces, ahí hemos tenido que aprender eh, también nosotros eh, pues a quién le interesa trabajar así y cómo y cómo explicar esto en nuestras entrevistas y cómo explicar esto a la gente que viene para que haya de verdad un buen encaje, porque tampoco es cosa de, de, de que gente que son muy buenos ingenieros pues estén aquí incómodos porque se le están pidiendo cosas, pues a lo mejor le estás pidiendo que haga una planificación o que haga un research o que se vaya una pues que se vaya una semana que se la pase eh, yendo con un transportista y ahí pues igual no tiene ese interés. Entonces hemos tenido que aprender también esa parte de, de, de cómo explicar en nuestras entrevistas en nuestros procesos que se va a esperar eso de la gente y que entonces hay encaje cultural. ¿Eh? Muy interesante también también tu, tu, tu apreciación. Como queda poco tiempo, ¿vale? Quedan unos minutos. Eh, sí que hemos pasado un poco rápido por la parte de research, la habéis contado un poco de investigación con cliente. No sé si ahí queréis contarnos un pelín más o ampliar, o no sé, eh, o hablarnos un poco de datos, de métricas. Ahí hay una pregunta de métricas también en, en, en el chat de research, ¿nos contáis algo rápido? no sé, Sí, ¿cómo no sé. está hay en entiendes que es, uh, ya que sí. has hecho, de hecho, la, el, el trimestre pasado algo muy gordo sobre eso, <ríe> pues sí. contarnos sí. o sea, la fase de research nosotros eh, realmente lo que más hacemos es, o sea, depende también de las necesidades ¿no? de, del research, hacemos mucho muchas entrevistas con usuarios. Y también vamos mucho, o sea, nos gusta ver su entorno de trabajo también, ¿no? El ver un poco investigación de campo. Eh, lo que más, otra cosa que hacemos, porque no hemos comentado, o sea, porque nuestros usuarios son, como hemos comentado antes, lo que serían los, los transportistas y los, los shippers o empresas que, que envían, pero también tenemos usuarios internos, nosotros, que son los que usan la, las herramientas internas. Y aquí trabajamos mucho el tema de la investigación de, del shadowing, lo que es sentarnos con ellos y ver cómo trabajan, cómo usan la, las herramientas, porque así eh, nos ayuda a, a poder crear eh, unos flujos que sean más eficientes para ellos. Y, y en cuanto a usuarios externos, como he comentado, es más eh, investigación, ir, ir a sus sitios de trabajo y, y entender un poco pues, las dinámicas, necesidades y, y los problemas que se suelen encontrar para poder trabajar sobre ello. Allende, ¿y cómo volvéis eh, cualitativo lo cuantitativo? Que eso muchas veces es, es, es como, no sé, tantas opiniones, ¿cómo las organizáis para es que poder un poco medirlas? Realmente no son opiniones. O sea, nosotros antes, cuando tú haces una investigación, lo primero que te haces, o sea, trabajas con unas... Haces un, como un research de campo un poco para sacar unas hipótesis de, sobre lo que quieres trabajar. Tú tienes un objetivo, y sobre ese objetivo tienes que tener unas hipótesis eh, para luego poder generar unas preguntas para tener una entrevista. Entonces, a la hora de, de eh, ir a entrevistar a la gente o tener estas entrevistas, tú tienes siempre una base con unas preguntas que están basadas en unas hipótesis. Entonces, tú estableces eh, indicadores en, para validar esas hipótesis. Tú puedes establecer de si por ejemplo en una pregunta eh, pues de ocho personas siete me contestan esto yo doy validad a la hipótesis entonces se trabaja mucho estableciendo indicadores sobre las sobre las hipótesis que se que se generan o sea no son opiniones realmente todo va cuando tú haces una entrevista codificas la información y de ahí vas sacando también patrones que te ayudan luego a obtener la información más en, de forma sería un poco más lo cuantitativo. Vale, bueno, pues, pues muy interesante. Eh, por ya ir cerrando, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, hay una última pregunta en el chat eh, que dice que si es transparente y se comparte el mapa de OKR vale, eh, para toda la compañía. Entiendo, no sé, eh, Ramón, ¿nos, nos cuentas? Eh, sí, o sea, es totalmente transparente. De hecho, eh, ¿lo hacemos en algún documento compartido? que se comparte con toda la compañía para que todo el mundo pueda poner comentarios. Y eso es, es en la parte de cuando estamos fijando los OKRs. Además, ¿qué decir? no lo hacemos porque, ah, mira qué guay, somos transparentes. Lo hacemos porque hemos descubierto que es la mejor manera de que luego en eso... Si alguien tiene algún conflicto, si alguien piensa que algo no hay que hacerlo, si alguien piensa que algo sí hay que hacerlo, lo mejor es que, lo dio, que salga cuanto antes. Uh -huh. Porque, oye, pues está bien, luego se te puede explicar, o a lo mejor esa otra persona tenía razón, es un fito muy valioso y hay que modificar algo. Mejor que suceda el día uno, que, que suceda a mitad de ciclo, porque entonces a mitad de ciclo pues ya ha habido un mes y medio o perdido, o de fricción, o lo que sea. Y después hay otro punto de transparencia que también es bastante interesante, que es nosotros cuando acaba, hacemos una evaluación, nos evaluamos a nosotros mismos, como hemos puesto unos objetivos y si son numéricos, pues podemos decir, este se ha cumplido al 80%, este al 100%, este al 30%, intentamos sacar correlaciones de a ver por qué ha pasado. Pues, oye, eh, ¿cuánta gente había en los equipos? ¿Cuántos objetivos tenían y cuántos para ir mejorando? Y esa evaluación final sobre lo que hemos llegado, lo que hemos hecho, lo que no, que se nos ha quedado que no, también la compartimos con toda la empresa. lo pasamos a todo el mundo para que la gente sepa eh, pues, qué ha pasado y, y si alguien tiene dudas nos pueda preguntar o, o tal. Y entonces hacemos esos dos ejercicios. Y la verdad es que es bastante eh, sano, nos ayuda a mejorar mucho. Esta otra parte de revisar lo que hemos hecho y compartirlo hace que cada vez, evidentemente, pues eh, alcancemos mejor los objetivos o seamos mejores poniéndolos. O sea, bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, yo creo que ha quedado súper bien explicado, así que ya nos toca despedirnos, agradecer a Ramón, a Allende y a Rafael su tiempo, ¿vale? Y nada, os pido que empecéis a hacer networking, a los que nos estáis viendo, tenéis el huequito este libre para, para poder abrir las mesas y, y nada, luego en... Dentro de un ratito también nos vemos con Gianluca Pugliese, ¿vale? Para hablar de impresión 3D. Así que nada, un saludo a todos y, y nos despedimos. Muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.